De enero a abril de 2022, la capital de Puebla registró más de 20 asaltos mensuales, es decir, un atraco cada 36 horas. Con lo anterior, sumó 99 asaltos en cuatro meses, según el reporte de incidencia delictiva de la Fiscalía General del Estado de Puebla. El 44% de los incidentes de 2022 ocurrieron con violencia, mientras que el 56% restantes fueron sin agresiones. En promedio, la capital registra 24 asaltos al transporte público al mes, pese a los operativos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de realizar inspecciones en focos rojos y asignar policías encubiertos durante los recorridos. El pasado 26 de mayo de 2021, en un recorrido en las colonias La María y Cobadonga, el presidente municipal Eduardo Rivera decretó una disminución en los asaltos del transporte público, lo cual en seis meses de su gestión aún no ha logrado.